tú te pegas al canal! amiga, tú llega a al aire, tú al aire amiga, al helicóptero te llega la juventud, tú te pegas al aire amiga, tú llega a al